Hey ¿Qué tal chicos? En esta ocasión, como vieron en el título del video, el día de hoy les voy a enseñar cómo conseguir a todas las skins de este verano en Arsenal. Bueno, así que comencemos con la primera skin, que es Wendigo, que es el primer mapa que vamos a conseguir, que es DC. Una cosa chicos, esto funciona en Zero VIP, así que pueden pedir ayuda a tus amigos para que consigas estas skin. Y bueno, ¿y cómo se consigue esta skin? Vale, lo primero que tienen que hacer es ir donde yo estoy yendo. Ustedes lo que encontrarán es una calavera de un animal. Ustedes que tienen que hacer realmente es darle a la E y van a poner lo que es la pantalla roja en sí Una vez esto encuentran un enemigo y lo matan en la parte de atrás Ya con esto ya tienen la primera skin así que vamos con la siguiente skin Ok chicos la segunda skin que vamos a conseguir es el chupacabras es muy sencillo, solamente tenemos que ir lo que es una especie de casa y encontrarnos con una vaca, que tiene una garra empalada sobre el estómago. Lo que tienen que hacer es darle la E y una vez intentar a matar a su compañero unas tres veces seguidas. Y ya con eso tenemos nuestra skin del chupacabras. Así que vamos con la siguiente skin. Ok chicos vamos con la tercera skin que es el Bigfoot En teoría el pie grande <ríe> En el mapa que vamos a jugar es Safe House Esto es uno de los más sencillos lo que tienen que hacer es Es esperar a que se ponga de noche Una vez de noche nos dirigimos a la parte de abajo Donde encontraremos una casa Ya de ahí podemos observar a Bigfoot Lo que tienen que hacer es matarlo Y ya tenemos a nuestra skin del Bigfoot Yo en mi caso yo la tenía el día de ayer Que estaba investigando hace unos cuantas curiosidades Si es que había algo nuevo y pues Vi algo y lo maté, eso fue lo que pasó Así que vamos con la siguiente skin Ok chicos, la cuarta skin es también como mencioné anteriormente, también una de las más sencillas. Ustedes verán como una especie de ritual roloxiano en sí. <ríe> y bien cómo se consigue esta skin. Es muy sencillo, lo que tienen que buscar son unos 5 cráneos. Le damos todos siempre a la E para recogerlos. Ya de una vez recogido todos los cráneos, nos vamos al ritual robloxiano, como dije anteriormente. No sé por qué le digo ritual robloxano pero bueno. Y ya con esto tenemos la cuarta skin, así que vamos con la última skin, en mi opinión es como una de las más difíciles en sí. Y como dije anteriormente que era uno de los más difíciles, sí, porque tiene que salirte el arma de Snow, o sea la bola de nieves. Yo en mi caso me salió la primera cuando me hice la autosuicidación. Una vez lo tienen, encontrarán los meteoritos que están en la parte de afuera del mapa y lo que tienen que hacer es tirar a la bola de nieve, ya con eso tenemos la última skin de este verano en Arsenal. Quiero agradecerle a mucha mica por ayudarme a conseguir todas las skins de este verano. Y bueno, yo sin nada más que decir, espero que le haya servido de gran utilidad para todas aquellas personas que quieren conseguir todas las skins de este verano en Arsenal. Bueno chicos, yo soy Insanito y was here, y nos vemos en otro video. Adiós.